Muy buenas chicos y chicas, y hoy vamos a intentar, Ana Hoy vamos a intentar salir un poquito a la calle hacer un poquito de ejercicio después de 17 días en la cama Me parece que ya quiere venir ¿Quieres venir? Yo quiero venir ¿Sí? Vale, pues vamos a intentarlo ¿Nos acompañáis? ¿Qué crees que voy a aguantar? ¿La última vez aguanté? Aguantaste, creo que fueron 5 minutos Hombre, no, un poco más, 10 minutos que fui a voy a... a... a... y volví Es verdad Pero es fui en a... moto, es... entonces no cuenta entonces, Tiene que ser salida tal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 entonces, bueno, poquito a poco y vamos a hacer un poquito más pero al final he pensado, mira, recorta un poco también lo que hay que hacer cuando haces este tipo de salidas porque ahora yo me estoy apoyando es me calmo voy más despacio, escuchas sonido ambiente y aprendes a disfrutar de la naturaleza también, ¿no? de que también eso se trata, ¿no? y sobre todo eso pues para mí eso es un paso importante lo que pasa es que ya me empiezo a sentir nervioso entonces ahora tranquilamente me vuelvo a casa me ducho, y luego ya me tumbo en la cama porque he hecho un gran sobreesfuerzo. ¿Cuesta hacer estos ejercicios? Cuesta. Cuesta el hecho de, de hacer algo que, que no quieres hacer, pero... Bueno, hoy he tenido la fuerza para hacerlo y lo he intentado. Esperemos que lo puedas seguir haciendo, igual que el ejercicio, y es importante siempre mantenerte lo más firme posible con todo esto. Y si puedes ser con la familia, ¿no, Ana? ¿Tú qué piensas? Si puedes aprovechar... Y hacerlo conjunto, pues pasas un ratito más agradable, haces familia y está mucho mejor. Y se nota que yo estoy más ahogada que él. pero no, bien bien, aprovechar el cholete, el ejercicio y a sentirnos un poquito mejor todos. Y nada, hoy seguiremos haciendo entradas y cosas. Seguramente volver a ver la pelea la de Super Mario me gusta mucho, por cierto, os recomiendo que la veáis que ayer nos tiraron el vídeo, a saco, pero bueno, entonces por eso darle like, y compartir y comentar. Y nada más, eh, la perra también de se despide Que ahora la voy a llevar a la ducha Y nada más, que se os quiere mucho, eh Cuidaros y buen fin de semana